Qué onda, amigo YouTube? Espero que tengan un día de buena suerte y estamos con otro video, esta vez de PewDiePie Redemption 2. No sé, esto me lo encontré ahí por, no sé, porque de en Steam, dije, que okay, está muy famoso, es gratis, vamos a jugarlo." Y está como que rarito, porque bueno, es PewDiePie, se supone que lo de que vi es como que estaba en la pelea de PewDiePie contra Sirius pero está diciendo como un juego en el que Church como es una empresa pues es, igual es una empresa pero como un robot es como si fuera una empresa maligna pero pero no nos si medio bajito pero es que no me acostumbro ¿ok? ajá y pues PewDiePie va a tener que tenerlo es como PewDiePie es el héroe y Sirius es malo y bueno habrán visto un corte y ahorita estamos como en un tipo de no sé es como un tipo bar o un lugar de mesa en la que pues todo está no está bien loco bueno, es PewDiePie con su super P gigante, no sé qué demonios, pero es una P. Y aquí tenemos como Pikachu Pikachu. Lika Lika Pero es que algo no conozco mucho PewDiePie Pie, no veo muchos videos. Kid, Gora, no copy, the is of Stop. No sé, pues estaban solitos. Pero bueno, estos son los controles, aunque, bueno, varios estos ya. Los había conocido más o menos. Tiene el poder, suya game, eh. Es está chistoso porque.. ¿Es una silla Vamos a hacer una silla solid Vamos a una silla bueno, ahí está eh, otra cosa es que Ah, sí, esto es Pudex No sé qué sea esto, pero Se ve súper chido, y bueno Estamos a explorar que, pues, aquí tengo Mi dinero, oh shit Ustedes no lo están viendo, pero En la parte de la izquierda Super izquierda está como el dinero Que tengo en mi vida Bueno, aquí no nomás voy a poner la cámara para, pues, que Representar todo esto y después la quito para que vean todo el juego completo, ¿ok? Bueno, aquí tenemos un burritito aquí. Aquí muchos Steves, uno con de cabeza que quiere que le devuelvan su cuerpo, pero no sé dónde está su cuerpo. Bueno, ahorita vamos a explorar. Porque. No sé, la otra vez que le puse. Está combatiendo contra noticieries. No sé en está todo épico, pero veo si lo puedo poner. O vaya ser que la hayan actualizado justo ahorita. No sé. Pero bueno, vi que se tiene juego random. Esto, no se queda demonios Y se supone que estos robots son malos, pero pues... ¡Ok! Estamos de buenas, en un bar chido Aca, Vamos, para ahorita nada más quiero saber qué onda Ok En esto ahora un logro No sé, también esto que estoy desbloqueando muchos logros A ver, ¿cómo quiero esto? Seguimos aquí Seguimos por aquí Ok Eh, pues ok, todo es normal Este... Los Pikachu ya los vi Y bueno, acabo de ver que bueno, son varios minijuegos estos, no sé por qué Bueno, esta todavía no tiene nada, pero a ver Está Super Mario Art, Sat Max Arc Sun Arc A ver, sub Arc A ver, son... No sé, es raro, son como minijuegos Bien yeah. Bueno eh, Voy a proceder a quitar la cámara, aunque... Luego de repente se ve como medio oscuro, pero pues, ese es sí el juego de por sí, ok. Pero creo esta es la parte chida de los t series, lo que estaba diciendo. Ok, le extendieron. A ver, ahí te vengo. Ok, acabamos de volver, ya quitar la cámara y como pueden ver en la arriba a la izquierda está como Tidipi con sus jefes bien chidos. Sus cuatro vidas, sus doce monedas y bueno, lo de verde creo que es como la energía que gasto al... Ah, que no se ve nada. Que juro que no puedo configurar esto porque... Pues, no hay ni siquiera una configuración, nomás ni dice está bien o no salir Bueno, aquí tenemos el botón de diamante que no se ve casi nada Pero por ahí, sí, sí, lo pueden ver ahí De un millón, porque tiene una guitarrita vamos a coger esto Pero creo que esta es una historia en la que luchamos contra T-Series Bueno, chido, tiene... Tiene de Suecia, aquí su... kid Gaming Tiene tres pantallas, nomás más, mira, chido Bueno, tiene un Sonic bueno, continuando pero no me pero hubo un imprevisto, pero bueno, ya, estamos viendo que tiene aquí varias cosas del PDP, y que mide un 81 confirmado, No o sea, me gustaría también tener unas cosas para conseguirlo, sí, pero sí, todo hecha ahí así que, ok, a ver, ah, sí, el aspa que ya veía ya la tenía desde el principio, a ver, ¿quién sabe qué sean esas cosas? Ah, tengo que era 68, okay. Ese es como un tipo de baño, pero no se o sea, está increíble porque este baño está hiper mega gigante tienes que tener como su game todo chido ya tengo el baño y uh, a gustito o sea no entiendo mucho espacio y son un baño y pues, dos espejos no sé para qué este miren, miren, bien bien luego deforme bueno ya sigamos ahora también voy a coger esto ah son monerjes que... What? Manny. The company has taken over the whole world. The new article that has been passed will result in full censorship. Felix, you're the last independent content creator. Will you watch how the world falls apart? Ah bueno, eh, luego va a estar ese Enki ahí apareciendo que es como nuestro guiador o algo así Algo así pues Él nos va a guiar, pero en sí lo que dijo es que pues, como la historia que de que estaban peleando De que PewDiePie es como el, en este mundo El último youtuber de creador independiente O sea que nada más es él, no tiene ningún, nadie, nadie, nadie le está ayudando, solo él Pero bueno, como T-Series es una empresa que no solo es una persona sino varias Imagínense, una persona contra toda una empresa. Sexual. Pero bueno, él, lamentablemente ganó tu series. Ya, ya, ya que, ¿no? Pues o sea, Como que PewDiePie siga subiendo videos, está bien. cada quien ve lo que quiere. Ajá, ah, ok. Las monedas son para comprar las cosas de la tienda del bar, sí. ¿Quién sabe cómo voy a volver? Pero bueno. Bueno, aquí tengo un PDF. PDF rosado. Tiene no poderes, no sé. La música está chida, no A ver, supone que no deja de callar. Wow. Message to all subbots. We are almost there. T-cars. Bueno. Uh, este es Speedy con super coche de, de destrucción masiva y bueno como acaban de ver es como muy buscado el Speedy Pie pues imagínense es está chido porque si sí, hubiese una empresa pues que dominó el mundo y solo Speedy Pie es el único héroe de contenido independiente no sé sea, a mí me gusta y aparte tiene la música esta de la que es bueno God damn it con la P designed this weapon of mass destruction in the Forge of Eternity. It has the power to kill the Infinity P or late to defeat the evil. I like the little uh, thing you gave me there. Very nice. Yes, here's another gift to show my gratitude. Your legendary headset. It should be riding from a few. T is a short display of the controls. Alert. Alert. Alert. Oh that's good. That's fucking good. Uh -huh. Alert. Yeah. Alert. Why? Alert. Alert. Acá vamos a seguir hablando. Alert. Once Alert. Alert. It will be unstoppable. Alert. Your task. Enter the headquarters with the objective. After reading. Channel the channel y destruyó el building. Destruyó sus subos a través del camino de I-O-T-I-M. ¡Alert! ¡Alert! ¡Alert! ¡Alert! ¡Alert! ¡En fin de eso! ¡En fin de eso! ¡En fin de eso! ¡En explicando más bien lo que dijo, es que la AP es como una super arma de destrucción masiva enfocada en la boca de la terriba, así que puede matar a un dios y de paso me dio los poderosos gadgets y hola hello rain good luck Alert. creo que esto es enki no sé Alert. pero bueno los, tenemos que destruir la compañía y dentro los subbots son los robots que van a querer matarnos que son estos okay no sé porque de repente como que si los tengo no Freddy de repente line se line le va y la onda Fíjense. Uso el poder de los G Gamer Ah, pero me ha dejado una sombra como de mí Creo que es para escapar como si lo hacen script, pero bueno Tomen Está trágico todo esto Aunque si sí, no se preocupen, de repente sea como que le pegan a Pie, pero bueno El robot bueno, en si sí, todo esto es T-Series, es bastante buscado el PDP Y bueno. La neta los robots que antes no estaban antes. Yo hasta aquí llegué a probarlo. Es que a mover cómo. Que... A ver, vamos a ver esto. ¡Ah! Son subbots. Porque cuando hay muchos partículas como que se le va la iluminación, así que me iré como alejando. Para que no se. Sé... vea tan oscuro. Joder. La neta no sé qué hacen los headsets. Pero bueno. No, ni idea de qué son Ok. Vamos a explorar a romper computadoras. No sé si puedo romper todo lo que sea. No. Como que hay cosas que puedo romper y cosas que no. Vamos refind. Ok, ya vamos por acá. They are genuine, our transmission. on your own now. May the yeah. be with you. It was, it's right. Alert. Alert. Alert. Alert. Alert. Okay, como que el poder de los está conmigo. Está genial eso. Your nine-year-old army won't help you out now. Okay, hay que para cosas. ¿O hacer ambos a la vez? Ok, una más, otra, otra... Y el hombre tiene Qué chido que ha regresado a de la música de Rock a ver. ¡No manches! Que no mejor uso la Silla Gamer, que creo que le hago más que la fe de la que en la calidad Porque a que no les hago daño O al menos no se ve bien si les estoy bajando daño, pero Eh... Supuesto, veces... Bueno, no... Tú solo los puedo destruir con la fe de la eternidad. Y creo que ya no hay más. A ver, no Imagínate si se me pase uno. O sea, no me ha pasado. Bueno, sí me ha pasado, bien. ¿Qué está diciendo? De que pues estás haciendo misiones como estas. Te pasas Y como que te olvidó uno aquí. Tienes que volver a hacer todo. Bueno, voy más rápido, supertify. Come on. Lo bueno que se lo que viene en el bar porque si no How long does it go on? ¡Qué bueno! Right. Sí, ¡Vamos, vamos, vamos! poco okay. a poco estamos la empresa. chiste! todavía hay un más vamos a está como chiste! el de un car con un patrón extraño! ¡Tu está en no parque! zone. Clear the ¡Lo lot as, soon as possible. no estoy con la P, digo con la me pero me quedo caído, pero es que luego depende como que es mucha Mira, aquí es fácil. Tengo que la puerta. Ah, no te en bruh Sí, cómo no, Arresta mis puedes. bruh bruh bruh tienes Bruh. Bruh. está, perfecto. Es lo que quería. ¡Mira qué cuchillos. Mucho... Mucha basura. A ver... No sé qué demonios el de número de arriba de T-Series, pero bueno... Yo creo que son los fructores que tiene... O se va subiendo, pues? Creo que tiene como aproximadamente 80.000. mil. mil desde la última vez que lo vi, porque yo me la pasaba mucho viendo como... El cómo subía, PewDiePie, T-Series, cuál era la diferencia... Pues sí, lo voy a venir... Es... Yo ya, Félix. ¿Quieres si que te speak? Bueno, bueno. Sí, sí, qué bueno. Eso no entiendo. ¿Cómo te series Supongo que varios odiaban a PewDiePie o algo así. Porque no creo que... Mm, can... O sea, ese canal no me interesa. Son canciones de novelas sencillas. bueno, sí. puede tener ganas continuas, pero tanto así. No sé, eso es lo que no entiendo. entiendo lo mismo. Si no puse Si no lo de lo yo seguiré viendo The Gamers. Y casi. A ver, aquí no me faltó nada porque okay, sí me que sean capaces de responderme cosas No, no, no, no, no oh, sí, porque no se pueden, porque es sombreros, no sé si me hacen sombreros o... Que okay, demonios, miren las... Oh shit, son los niveles Depende de si es así, son así Hmm, suena interesante Esa puerta roja que vimos ahí, ok Ok, ok, ok Ah, ya, yes, shit las cosas de computadores les dan luz al cuarto. Bueno, ahí sí perdón. Es que la neta, he visto y no tiene como ningún modo de configuración, o sea, me faltaría. Wow, ¿qué es esto? ¡Una Slanderman! Un Slenderman, no sé O no. me gusta tanto de referencia que tiene aquí. Otro lugar. ¿Por qué no puedo pasar? Ahí al fin. Ahí sí. Ya no puedo pasar y que ya tengo que volver. O no sé, tengo que darme la vuelta entera para llegar aquí. Otro Slenderman, es que está lleno defensa esto. Steve de Minecraft, Pikachu. Pues voy a empezar a ver PDP a ver si alguno de estos sea, uh, han sus subidos porque igual el Pikachu este blanco tiene. Eh, es un Pikachu creado por él. No sé, pero claro. No hay gente que lo hace. Pero bueno. Ah, déjame pegarme Okay. Ok. Uno menos. Oye, oh, me quitan. No, no, no, no, ya lo vi, yo lo vi, si me quitan corazones. Pensaba que no. Ah, pues se me recargan, ¿no? Ah, perfecto. Pero fácil si me dejo mucho tiempo ahí. Si sí me matan, maldita sea. No la, Oh shit, Super Peter Pie en acción. Super Pity Pie en action. Ah, ah, ah, no, no. Me mata malditos Ah. Uh. ¿Maldito en esta. Pero miren, Speedy Pies. Se lo está rifando eh. A ver, no. Ya, Es Que la sigue gamer seguida hasta cuando están amontonados. Ah, es que maldito, se la esquivan. Igual si son inteligentes. Porque hay muchos que se la esquivan. Ver esto. Ok. Ok, aquí me queda, ok. ¡Ah! Bueno, uff. Uh. Pero los demonios no están apareciendo. Ellos se regeneran. No sé si se lo puedo destruir. ¡Ah, no, sí! ¿Me da monedas? Sí, sí, sí, quiero mi sombrero Obviamente, no sé, pues... Uh, si ¿sí lo voy a seguir jugando esta cosa <ríe> no más, si sí, sí me gustó ¡Ah, mira! Esto ya cambiaron, los ¿sí, caballeros No son robots Ok, ok, ok Atrás me dejé algo Ahorita voy enseguida Ah, no, Oh, son... okay. A ver, primero vamos a investigar a Catch Para ver qué onda Y ver si ya acabo todo, esto. que sé pero esto es una tontería Sí, miren oh, o es como un camino alterno ¿El que, donde estamos para ah, que me llevo saltando muchos de estos pensando que no eran nada no bueno, ya yo creo que ya para no ser tan tedioso ya hasta lo si quiero mi sombrerito o ¿Sí puedo repetir misiones o varias misiones no sé o sea, supongo yo porque este método que tienen de puertas está muy interesante o Entonces sea, a mí me gustó y pues... estaría bien que pusieran un montón de estos minijuegos o sea, ya a mí me encantó el juego. Oye, no sé el juego de epic, Ok, ok. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Ah, ah, ah. Neh, neh. Neh. Boom neh. nie, nie. Ah, mira, este es el reconote. Aquí te puedo dar con el salto, ¿no? Ah, che, no, no combina mucho. No, no conviene mucho. WTF, fuck a este poder, ¿no? otra vez Bueno, si les da Eso sí tiene un errorcito Que a veces no les da Shit, me voy a saltar muchas cosas estas. Mira, aquí ya me iba a saltar Y ahí me iba a saltar otra, es que increíble Se ve que no quiero mi sombrero, eh No, sí. es que, bueno, la neta ni se ¿Quién sabe? Tiene un sombrero que no se hablar, a ver Eh, práctica para hablar mejor No A ver, siento así porque ...se me traba la lengua... ...y hablo bien... ¡Ah, mira, perfecto! Ya completamos la primera planta... ...ok... ...y bueno, hasta aquí el video de... ...Pillipi, así para que no se haga tan extenso el video... ...pero si quieren, otra parte... ...a ver, vamos a un lugar más... ...luminoso, porque la neta... Eh, ...no se ve nada... ...aquí... ...bueno... ...espero que les haya gustado... ...en la sección y todo lo que quieran... ...y si quieren que siga subiendo este tipo de PewDiePie ...para ver qué hay detrás de ese elevador... ...qué, qué será... Lo que nos espera en el próximo nivel. ¿Hasta cuándo acabaremos con T-Series? ¿Le ganaremos? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Con PewDiePie Rosa existir. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Y también pues. También podemos este. Al completar este nivel. Podemos probar los otros minijuegos que tiene PewDiePie. Y bueno. Hasta luego.